Hola a todos, mi nombre es Bostonario, bienvenidos a un nuevo vídeo, os traigo otra victoria en directo, recordad que estamos en directo todos los días a las 5 de la tarde en twitch.tv barra Bostonario y que si os queréis enterar también podéis ir por Twitter, twitter.com barra Bostonario así que nos dejo con una partida, con una sorpresa al final, esperaos y la vais a ver así que nada, espero que disfrutéis del vídeo, un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo o en el directo de mañana, hasta luego Ah no, no es un omega eh no son sin skin, eh. Vale, eh, permitidme que me lo piense, más que nada, porque el tío lleva sniper y se acaba de bajar el tonto. Vamos. A, M a Mala le podemos meter una trampa, tú. No se entera, eh. No se entera, eh. Se viene. ¡Oh! aquí, jambo, Vale, vale. No, la escopeta, la escopeta. Está aquí dentro, eh. ready? Aquí dentro no está, ¿eh? Parece que sí que está. Está roto, ¿no? Vale. Está arriba. Vale. Oh, mierda. Mierda que es azulita. Vale, vamos a meternos una más. A ver si podemos acabar con él. ¿Dónde está, tío? ¿Es arriba? No. Tío. ¿Dónde puede estar abajo? ¿Dónde puede estar este jambo? ¿Estás escondiendo? ¿En serio? ¿De verdad te vas a esconder, hermano? Escondas, hombre. Voy a buscarle, tío. A ver qué se cree este. Se ha pirado, ¿no? Se ha pirado, chicos, ¿no? Joder. A mí que se ha pirado, ¿eh? No, está ahí. Vale. No tengo más materiales, Como la puta. Vale. El tema es... que él ya no sigue ahí. mira como corre, tío. Es que el personaje, ¿eh? Solo huye, tío. Encima se está yendo en lo contrario. Pues nada, va, bro, bro, bro. Vete, vete por ahí, vete por ahí. <ríe> que yo te espero aquí en la zona, hermano. Nos falta. Nos va a faltar madera, tíos. Joder, va a faltar material, eh. Va a esperarle ahora aquí. Porque no creo que pueda subir mucho, la verdad. Vamos, oh, tiene que ser ya, tío. No. Vale. ¿Dónde viene? ¿No viene? Allí estás. Bueno, creo que se le han petado, ¿no? Oye, puedo aprovechar y meterme esto, ¿eh? En un momento. No creo que me vean. No. Me estoy jugando un poquito, pero no pasa nada. Vale. A ver, recarga esta baby. Yo sé que te han petado aquí, hermano. Cuidado, ¿eh? Qué caídito. A ver. ¿Dónde está el captor? Ahí, no lo he visto. Ojo, ojo al, al de arriba, eh. No, ah, va. Se va todo jodido, eh. Qué asco, tío. Vamos a hacer. No te puedes haber ido muy lejos, tío. No me jodas. Míralo. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Y me que tienes otra lanzadera. ¿No? ¿La tienes? Ay, da igual, da igual, da igual. Dale todo lo que puedas. Mm, me quedo. Me lo quedo, venga. Uf. Vale, vale, vale, vale. Vamos bien, chavales, eh. De momento vamos bien. Oye, ¿cómo van esas partidas? Pues tensas, tío. <ríe> te lo digo ya, tensas. Y como muere tanta gente, pues al final quedo. Quedó por el final. Oye, el que... el que se ha quedado ahí arriba me queda loco, ¿eh? ¿Cómo se ha quedado ahí mirando? Venga, va. A ver si podemos hacer algo tú. Está tensa la cosa, ¿eh? ¡Uy, ya te han casado, David! ¡Ja, <ríe> Y no es compi del Se dan han cazado, tío. Vale, vale, allí se, allí se dan jamón, eh. No creo que llegue, pero vamos, que se están dando jamón del bueno ahí, eh. <risa> se ha pasado el misil. ¿Qué tal? Jamón ardón. Vale, voy a, voy a intentar una cosa, ¿vale? Espérate. Vale, ¿se, no se puede, tío. Déjame pasar, por favor. Venga, déjame hacerlo, hombre. Me la van a romper, ¿no? Efectivamente. ¿Eh? ¿Quieres jugar? Toma, de esa crack. ¿Dónde estás? Eh, hay otro aquí, eh. No, está detrás del árbol, eh. Deja de correr. No, no. Morir. Madre mía, locos. Madre mía, locos. ¿Y el último? ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? Yo estoy brutal, ¿eh? Yo estoy muy bien. Y ahora no puedo mirar el chat, ¿eh? Lo siento. Si me estáis diciendo algo, lo siento, pero no puedo mirarlo. Esto lo tengo que ganar, hermano. ¿Dónde estás, tío? Vale, si me la rompen puedo saltar un árbol, ¿eh? Eso en principio no es problema. ¿Vale? Me la voy a jugar y voy a saltar el árbol. El tema es... Que él venga por el drop, tío. Venga por el drop. Vale, esto tiene que cerrar ya. Y él no tiene una torre tan alta como la mía, ¿eh? Tío, ¿Dónde estás? Es que no me la quiero jugar a hacerle la de arriba del todo. Porque es que me va a ver y me va a oír. ¿Dónde coño estás, tío? Aguanta ahí como un cabrón. Vale, si le veis, bueno, iba a decirme lo decís, pero es que no voy a oír. Tío, este está todo escondido, ¿eh? Serio, ojalá que sea un caramelito, tío. Debería serlo, porque es que si no, me tendría que haber atacado ya, ¿no? Tío, ¿dónde estás? Estoy por romper los árboles, ¿eh? Bueno, da igual, al final lo veremos, ¿eh? ¿Dónde estás, compañero? Que no te veo. Por ahí no está, ¿eh? ¿Tengo lanzadera? No. Pues, hay que ir para allá. ¿Llegamos con la construcción o qué? A mí me da igual gastármelo todo, ¿sabes? No. no Analíes, George. Analíes. Vale, el tema es que habrá que bajar, ¿no? Vale. Vale, y esto daré la vuelta. Nada, estoy aquí. ¿Qué pasa? No. Anda bien, hombre. Ah, solo me queda empezar a tirar árboles, eh. Otro drop ahí. Vale, voy a tirar lo mío. ¿Qué hice? Vale. Por si venía por ahí, ¿sabes? ¿eh? Joder, encima... Oh. Estoy bien, ¿no? Yo estoy bien. Y es que no viene, es que no le veo. Pues nada, ya se mueve de la zona, ¿dónde estás, tío? Con tanto árbol, no se ve nada, tío. ¿Me ¿He ganado? Se ha perdido en la tormenta. ¿Qué dices? Fujiji. GG! ¡Oh, GG! ¡Qué cojones, tío! Pues nada, victoria. Inesperada, pero victoria. Ahí está. A tope, señores. El Me tío metiéndose vendas como si no hubiese mañana, ¿seguro? ¿Es que seguro Madre mía ¿Eh? Nada señores, si a tope.